Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar ya en sintonía de su espacio. Escenario en la noche de hoy. Como siempre, nuestro sincero agradecimiento a quienes ya están conectados a través del de medio digital La Voz del Sur. Como siempre, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, también que ya está listo con nosotros para compartir. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches a ti. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que noche a noche nos ven, nos escuchan a través de Canal Sur TV, la Televisión Digital desde Catamayo y en nuestro programa Escenario. Aquí estamos una vez más para conversar, para conocer, aprender de las riquezas en esta ocasión, de las riquezas que tiene nuestra provincia, especialmente nos vamos al Cantón Espíndola. Ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores y hoy vamos a conocer de cerca lo que tiene, lo que nos ofrece, las bondades de una de sus hermosas parroquias, posiblemente una de las más antiguas del cantón Espíndola, como es Bellavista. Y para esto, pues, eh, damos la bienvenida a nuestro gran amigo Arcesio Torres, que ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Arcesio. Buenas noches, eh, Ramiro. Buenas noches, Leonardo. Un saludo cordial a quienes nos ven y nos sintonizan a través de estos medios, a través de este programa de escenario. Sí, el día de hoy vamos a hablar una de, de una de las importantes parroquias que tiene el Cantón Espíndola, como es Bellavista. Esta es una de las eh, parroquias también que forman parte de este hermoso cantón en, eh, acá en la provincia de Loja, que como las demás también guarda su riqueza, su historia. Y usted, eh, ¿quién más que usted para que nos cuente brevemente las bondades, lo que podemos encontrar acá en este hermoso lugar de nuestra provincia. Bueno, para iniciar les contaré un poco de, de la historia. La, el 7 de febrero de 1956, a través del decreto oficial 348, se, se crea la parroquia de Bellavista, que pertenecía en ese entonces al Cantón Calvas. Y es así que, el, que las autoridades del Cantón Calvas deciden inaugurar esta parroquia el 8 de diciembre de 1956. Por tanto, cada 8 de diciembre son las festividades de, de parroquialización de este sector. Eh, Bellavista lleva el nombre por su ubicación. Tiene una mirada amplia de lo que es los cantones de Calvas, Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, y se prolonga la mirada hasta la provincia de Ayabaca, en la vecina República del Perú. ¿Por qué este, esta parroquia... ¿Por qué es turística como tal? ¿Qué encontramos aquí en este lugar? Bueno, tiene muchos atractivos turísticos. Uno de los principales es el, el Cerro Guambo, que es un mirador natural donde se puede ascender a través de una vía carrozable de, de segundo orden y ampliar la mirada hasta todos estos cantones, incluso al vecino, a la vecina República del Perú. Y se puede acampar también aquí en este sector. Ahí uh -huh. se ubica una de las cruces con, con luces que tiene el, el, el, la parroquia de Bellavista. Otro de los uh, sitios turísticos es la, el sector del de Playón, que se llama, donde se unen el río Espíndola y el río Pindo. Aquí es uh, donde se divide el cantón Espíndola, el cantón Calvas y la vecina República del Perú. Eh, aquí es un balneario natural también, que se uh -huh. puede, eh, donde se puede ir a a pasear con la familia, con los amigos, y darse un, un refrescante baño en esas aguas. Desde, también desde hay, luego. También hay sitios eh, eh, turísticos como el corral de piedras, eh, los, o los corrales de piedras, los tres corrales de piedras, que son pre, incluso pre-incas, estos corrales, pero cuando ya formaron parte de las haciendas como de Don Francisco de Iguren, Mandó a los arrimados, que se llamaban en ese entonces, quienes vivían en las haciendas, a sacar la piedra de este corral, inca o pre-inca, para hacer uno nuevo, donde podía agrupar el ganado que estaba con parida, con, que tenía sus crías. En un lado las vacas y en otro lado los becerros o los terneros, que se llaman. Entonces, para apartar. No. Y también servía este corral para, para marcar el ganado, para poner marca, para señalar para poner señal y también para ordeñar, como digo, con estas, eh, estos son, son tres corrales que, que han existido en, estas, eh, en esta parroquia. Si bien es cierto, el más conservado es el de Llamacanche, pero también hay otro en Jibiruche y en el sector de, de Santa Rosa, que es eh, cerca al sector del playón, uh -huh. cerca al río Pindo. Estos corrales todavía se mantienen intactos. Eh, ¿Y usted cómo ha visto, qué piensa respecto a lo que ellos han hecho ahí, a, eh, posiblemente la arquitectura que ellos manejaban también eh, se puede reflejar en lo que, en esos trabajos laboriosos que han realizado? Sí, esto es, es un trabajo bien minucioso que han hecho ellos. Eh, se ve claramente cómo pudieron hacer sin barro, eh, poner una piedra sobre otra y hacer las edificaciones de estos, uh, de estos corrales de piedras. Es lo mismo que el por aquí también hay un, un trazo del Capañán, camino del Inca o camino de la vida también, que se llama. Que igual fueron poniendo las piedras sin utilizar ni barro ni, ni ningún otro material, solo piedra. Uh -huh. Y las fueron ubicando de tal manera que le daban una altura de un metro, unos cincuenta, para, para así poder eh, eh, guiarse por, en, en este camino uh -huh. y, y avanzar también ellos hasta la vecina desde la vecina República del Perú hasta en el nor al norte del Ecuador. Aquí también en esta, en esta parroquia hay un sitio arqueológico muy, muy importante como es la Plaza de en San José. Lastimosamente la, eh, los dueños o los propietarios de los terrenos, la comunidad, eh, no supieron conservar. Entonces fueron dañando estos 21 cuartos que son más o menos, tiene unos 80 metros de largo por unos 20 de ancho. Uh -huh. Entonces son 21 cuartos. 10 hacia arriba, 10 más abajo, y en, y en un lado un corral. Dicen los arqueólogos que estos, uh, estos corrales o esas plazas del Inca, eh, o de los Incas o pre-Incas, hicieron siempre en 7 o múltiplos de 7, 7, 14, 21. Porque en el Perú hay también el sector de Pircas que son 14 nomás, 7 en un lado y 7 más abajo. Pero aquí en, en el sector de San José son 21 cuartos, que lastimosamente, como digo, las piedras están, fueron derrumbadas, fueron tumbadas uh -huh. porque ahí se cultiva eh, productos, maíz, frejo, zarandaja. Uh -huh. Y después ponían el ganado y eso fueron tumbando también. Pero se puede ver claramente dónde fueron los, los cuadros eh, o las, las viviendas para, para, según los arqueólogos, para almacenar víveres eh, o también ropa. Para cuando venía el jefe, darles a los que venían con, con él cargando en el, en el hombro. Bueno, esa es la historia ¿no? de, ¿Sí? de este sector. Y hay otras cosas, otras, eh, otras novedades también que, otros atractivos que acercan pues, al, al turista, como podría ser la parte gastronómica. ¿Qué platos son de especiales de este lugar? Bueno, hay, hay algunos platos especiales, como el, el sango mata hambre, que es la base de la del maíz tostado y molido, y también hay igual del maíz pero en choclo o, o semiduro, que también lo muelen y hacían las tortillas eh, con la harina y las asaban en la teja, que es un, la teja de techar las, las casas, sí. las habitaciones, la ponían en el fuego y, y sobre la teja ponían las tortillas para ser para asadas, para ser cocinadas y consumirlas con un poquito de miel que se le ponía, quedaba un poco de dulce y bien sabrosa. El maíz, para, las, es, para realizar este tipo de, de, de tortillas, el maíz es especial, no es cualquier maíz. Es, es un, el maíz blando o blanco, que lo llaman. Sí. otro de, los, de las comidas típicas también es la chicha de maní, donde el maní es tostado un poquito, un poco nomás, eh, sacada la corteza y eh, se lo muele, y se lo hierve con agua y eso es tomado por los habitantes, principalmente de la parte más baja de Bellavista. Y eso se lo uh, prepara para el momento, no se lo guarda, no se lo hace fermentar como otros, otras chichas que se conocen. Sí, esta, esta es para consumir en el día, no, no se deja macerar nada. solo es O sea que esta no emborracha. El día, ya sea caliente o fresquita. Uh -huh. eh, no tiene nada pues, de alcohol, este, entonces no... No produce ningún efecto secundario esta chicha de maní. No, no. No es, eh, como digo, es, se consume en el día, no se macera, no se, no se deja fermentar o nada. Qué bien. Otro, otro de, los, eh, de los atractivos eh, de este lugar, aparte de lo que es eh, la, la parte gastronómica, eh, quizá que se pueda recomendar para que, para que la gente siga visitando eh, Bellavista. Claro, también uno de los platos típicos en el sector es la, la menestra de zarandaja, que es un, una variedad de frijol y, y menestra de, de poroto, el chileno o firiguelo también que le llaman en el sector. Son comidas típicas que se pueden venir a disfrutar. Y también hay, aquí es la última, una de las dos parroquias donde hay el, la casa de hacienda, de donde eran las casas de hacienda que son... Eh, muy altas, eh, muy grandes, con paredes de 1 a 120 de ancho, los adobes, eh, son muy bonitas. Eh. Estas pertenecieron a los, como digo, a los egigúrenes, después pasó a una familia conde, ahora eh, los dueños de esta hacienda son una familia lituma de aquí de Maluza que tranquilamente pueden eh, darles cabida para que conozcan, incluso para ellos tienen el ordeño, tienen queso, quesillo, que pueden consumir con miel, que es muy rico. Muy bien, vamos a seguir hablando luego de la pausa para saludar a nuestros auspiciantes y al regreso eh, estaremos en la segunda parte de este conversatorio con nuestro gran amigo Arcesio Torres, hablándonos de las bondades que tiene la parroquia Bellavista. Regresamos.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 Consultorios Médicos Martínez A la vanguardia de tu salud Estamos de vuelta, muchas gracias amigos y amigas Gracias por estar en sintonía de este medio digital Y en su programa escenario Estamos dialogando con nuestros invitados Digo, nuestro invitado Arcesio Torres Para los días miércoles que nos acompaña para darnos a conocer de los diferentes sectores del de hermoso cantón Espíndola. Eh, Así que vamos a seguir eh, conversando, le damos la una vez más la bienvenida a quienes también están eh, uniéndose a la transmisión. Mi estimado Ramiro. Eh, lo dijiste, Leo, a quienes están pendientes, están eh, viendo y escuchando el programa, algunos eh, comentarios ahí. A todos ustedes nuestra gratitud también por lo que están mencionando. Por ahí veo que señalan respecto a lo que acabo de mencionar, nuestro amigo Arcesio, de los platos típicos, que a algunos se les ha abierto el apetito a esta hora de la, de la tarde, de la noche ya. Así que bueno, yo creo que para, para que puedan probar, para que podamos probar, hay que visitar este lugar, allá en Bellavista, esta hermosa parroquia del de Cantón Espíndola. Mi estimado Arcesio, ¿cómo es la gente en este lugar?, ¿Qué nos puede decir de, de la gente, de su forma de ser en este hermoso lugar? Eh, la gente, sus habitantes, es muy cariñosa, muy amable, eh, muy trabajadora, es eh, eminentemente agrícola, ganadera. Y también tiene la particularidad de ser eminentemente religiosa. Eh, tiene su patrono, que es el señor de la buena muerte, donde también se puede hacer el turismo religioso, el turismo de, de cultura. Y este, esta festividad se celebra el 8 de agosto de cada año, eh, donde es una de las, uh, de las misas más concurridas de todo el cantón. Uh -huh. Aquí se edificó un, un santuario que se va a denominar el santuario del Señor de la Buena Muerte. Eh, uh -huh. Viene mucha gente, de los uh, residentes en todo el mundo y en todo uh -huh. el Ecuador, vienen a, aquí a celebrar estas fiestas. Un año pasan los residentes o los, los bellavistenses y otro año pasan los residentes en otros lugares. Entonces uh -huh. las fiestas son muy hermosas, muy bonitas y como digo, muy concurridas. Eh, en, tanto la misa como la procesión del 8 de agosto es un, una imagen muy milagrosa que pueden venir a visitar y a pedir sus favores para, para que sean concedidos. Actualmente tenemos que una capillita en, en el lugar. Eh, ya, está, ya está edificado un santuario. Estaba todavía ya, por ya, terminarse, ya. pero es, es una, una iglesia muy bonita. Es, mm. es, eh, les invito a que vengan a conocer, a visitar. Es un, una, una capilla hermosísima. ¿Y cómo está el acceso en cuanto a la vía? Eh, la vía incluso es, está asfaltada hace aproximadamente un año que se, que se inauguró esta esta vía es con asfalto, de aquí de Malusa y hace 10 minutos y ya se llega a Bellavista, a la cabecera parroquial, que, que es donde se asienta la, la capilla. Y también de aquí puede acceder por, por la vía, incluso a visitar eh, San José, la Plaza del Inca, a visitar eh, la, la Casa de Hacienda de Bellavista, Llamacanche, los corrales de Llamacanche, ir al playón en vehículo subir y salir, ir por Jibiruche, conociendo los otros corral el otro corral de Jibiruche, y salir incluso a las Limas para, para unirse ya a la, la otra carretera asfaltada, que une Cariamanga o Quilanga con Amalusa. En cuanto a la infraestructura en sí de la... de este lugar, sus casitas, aún se, se sigue conservando este tipo de, de, de casas realizadas a base de, de la tierra, a base del adobe, o ya ha sido mezclando también con, eh, con productos ya modernos. ¿Cómo está la parte de la construcción? Eh, lastimosamente, hubieron casas hermosas de, de adobe, de bareque, incluso, con techo de teja, casas patrimoniales, pero fueron destruidas para cambiar por el, el modernismo. Siempre nos va, nos va quitando parte de nuestra cultura, parte de, de, nuestra, de nuestra forma de vivir. Pero aún quedan unas pocas casas que eh, incluso patrimonio cultural son patri, patrimonio cultural, que ahora no pueden tumbarlas así nomás, solo que de uh -huh. casas, cosas muy fortuitas para que se puedan derribar estas casas. Ya están el Consejo Cantonal, el municipio de Espíndola, ya tiene a cargo esta, esta, esta rama, como es el patrimonio cultural, y está, se está conservando ahora, ya no se deja tumbar esta, incluso no solo en Bellavista, sino en Amaluza y en todas las parroquias, ya se va a conservar el patrimonio cultural, ya no se puede tocar así fácilmente. ¿En qué consiste esto de las casitas de bareque? ¿Es diferente a lo del de, adobe? ¿o es lo sí, mismo? El, el, el adobe es de, de barro o cerámica de, de tierra y donde se hacen los cuadritos de unos 50 centímetros de, de largo por 40 o 30 de, de alto y de ancho y se va colocando uno sobre otro. Esa es la casa de adobe. La casa de bareque, en, en cambio, consiste en poner eh, varas. Eh, tanto verticales como horizontales y llenarle el fondo, se le llena de barro y se va ubicando, uh -huh. se va parando, haciendo la pared eh, solo con barro nomás y con, como digo, con varas o con caña guadúa que se, que se utiliza también en ese sector. Y antes eh, se, utilaba, se utilizaba, eh, no había nylon, nada, se utilizaba la cabulla, ya sea la cabulla o el bejuco o lianas uh -huh. que se encuentra en la montaña. Hay un bejuco especial o, o una liana especial donde se cogía esto y se amarraba las, las varas y para ir colocando el, en medio el, el lodo, e ir llenando y cerrando las paredes. Es muy bonito esta, esta forma de, de construir nuestras habitaciones. Ya quedan unas pocas en, en el cantón. Efectivamente, son eh, cosas muy ancestrales, muy históricas, que valdría la pena pues, eh, rescatarlas eh, cuidarlas, defenderlas y son cosas que, que son un tesoro prácticamente de, de nuestros pueblos. En cuanto al, a la parte agrícola, ¿cuál es la producción? ¿Qué es lo que ofrecen estas benditas tierras de la Parroquia Bellavista? Eh, por, su, por su ubicación tiene desde los mil metros de altura sobre el, noven, sobre el nivel del mar hasta los 2.400 que está el Cerro Guambo. Entonces, tienen infinidad de productos que se cultivan, desde maní, eh, eh, frijol, zarandaja, maíz, hasta lo, los cultivos de, de incluso sandía se, se cultiva aquí, hasta los cultivos más fríos como el como el maíz blanco, zambos, eh, mm. zapallo con calabaza, eh, entonces, hasta incluso hasta mellocos se puede sembrar aquí porque es una parte más, sierra más alta, uh -huh. que tranquilamente puede dar infinidad de, de productos uh, agrícolas. Una tierra muy productiva y me imagino que de este lugar inclusive abastece, ¿no? para el resto de, de sectores, para las ciudades mismo. Entonces yo creo que es importante valorar lo que hace también la gente de este sector, el trabajo, porque la vida del agricultor no es eh, fácil, sin embargo es muy gratificante. Sí, es muy, muy duro. Como digo la, la agricultura es, siempre es dura, es, eh, la agricultura, la ganadería también es muy dura y, y tenemos que valorar eso de las personas que se dedican a esta actividad que nos permite, eh, incluso aquí se, se cultiva sanamente, no hay químicos, nos dan a, a consumir o nos venden productos sanos que nosotros debemos valorar también esa, ese esfuerzo que ellos tienen. Eh, lastimosamente el modernismo, nos, como digo, nos va a... Nos va sepultando actividades o productos que, que se van cultivando ya ahora con, con químicos. Pero en esta parroquia aún se conserva un poco la, la, la agricultura orgánica. orgánica. Eh, hay también actividades ancestrales que, que se están por perder, como el telar de cintura, donde se tejen las alforjas jergas, brazadas, uh -huh. y el, la herrería con fuelle, que es una forma de... de de dar una parte, un, en dar forma al hierro. Lo ponen al rojo vivo y a base de golpes, a base de combo, a base de pulso, de, de fuerza de hombre, le dan la forma que ellos desean para así hacer ventanas, barras o barretas, eh, barretones, que sirven para la agricultura mismo. Uh -huh. Es decir, todavía... utilizan el fuelle, que es una, una, yeah. un instrumento ancestral que es, se hala con... Con, una, con un nylon, con una soguita, y el, el fuelle se cierra y va dando, eh, direccionando el, el aire para uh -huh. avivar las brasas y así poner el, el hierro más pronto al rojo vivo, y para así ese, ablandar. El fuelle es que tal vez eh, tiene el tipo de alguna funda, de algún recipiente, de una bolsa, de algún material. ¿De qué material será construido el, el fuelle es eh, construido a base de cuero de res, eh, donde se ponen dos tablas, una, una arriba y otra abajo, y se cubre todo con el, con el cuero de res eh, o suela. Y uh -huh. de ahí se, se direcciona, como digo, al, al abrir y cerrar, va direccionando. Es el, como un aventador, sale, más o menos. Es un aventador, eso, justamente. Uh -huh. Es como un aventador, pero se va hablando con la, con la mano y le va dando fuerza a, la, a las brasas uh -huh. para, como claro. digo, para poner el... El hierro rojo vivo y a base de combos, de golpes, darle la forma que ellos desean. Qué interesante. ¿Qué le parece, Leonardo? ¿Usted está ahí muy atento? ¿Alguna inquietud? No, todo bien. Estoy escuchando y aprendiendo de, de don Arsenio. Con ganas todos. de ir a, a abrir y, a y cerrar el fuelle. Hay que ir a conocer S estos lugares. Sí, es muy bonito. Por cierto, tuve la posibilidad cuando... Eh, eh, estuve por allá por Espíndola, justamente con Arcesio, una vez nos llevó a, a, a conocer un amigo que trabaja en, en esa actividad y ahí pues tuve la posibilidad de, de, de poder observar es, este tipo de, de instrumento que usan para realizar ese tipo de trabajo. Qué bien por ello y bueno, eh, muchas cosas que a veces uno descono desconocemos no de parte de los artesanos porque ellos son unos verdaderos artesanos que a través del, del esfuerzo de día a día pues eh, producen diferentes eh, herramientas, entre ellos, eh, si no mal me equivoco, por ejemplo, barretas y todo eso, yo creo, no Arcesio. Sí, sí, las barretas, las lampas, barretones que sirven para, para la agricultura, asadas o asadones, uh -huh. eh, todo eso producen ellos, construyen ellos para como para vender, e incluso el señor que que, de, que nos contaba que se iba hasta el Perú a vender eso, y cambiaba con productos o con animales allá para tener para, para el consumo de ella acá en el Ecuador. Qué hermoso. ¿Cuál sería el pedido quizá a la gente, quizá al, al gobierno mismo, ahora que estamos con un nuevo gobierno, las autoridades en sí, desde su perspectiva, siendo un hombre de este lugar que ha recorrido paso a paso cada uno de estos sectores, eh, ¿cuál sería un llamado quizá que quiera hacerlo ahora en a la, a la gente, a las autoridades. Primero, mi pedido sería a los moradores de estos lugares, que conservemos lo, lo ancestral, lo antiguo. Eh, no por, por modernizarnos vamos a ser más mejores, no. Eh, lo, lo antiguo es más, muy bonito, es muy saludable. Eh, cultivemos sanamente, sin químicos, y así podemos tener incluso más réditos, vender mejor los productos. A las autoridades nacionales, tal vez quizá, un poco de atención a lo que es el patrimonio cultural, como es el Camino del Inca, que une diferentes países. Son 9,000 kilómetros y, y tenemos el orgullo de que pase por aquí. Pero lastimosamente, como digo, estos, estas piedras, estas rocas, fueron sacadas del Camino Antiguo, del Camino Inca, para hacer sus viviendas o para hacer otros, otros corrales, otros herramientas Eso para que nos ayuden a conservar o tal vez a, a edificar a construir de nuevo esto que se quedó para que no la se Plaza pierda de, de San José para que no ah. se pierda nuestra cultura nuestra tradición eh, nuestras raíces es importante de que los eh, adultos los que los abuelitos en este caso la gente eh, de este sector eh, también pueda ser transmisora no a sus a la nueva generación a sus nietos bisnietos porque muchas veces, si no se les cuenta, tampoco ellos eh, conocen ¿no? de, de dónde, cuáles son sus raíces. Entonces, eh, habría que trabajar también en este sentido de socializar lo que es, eh, lo que ha sido en aquellos tiempos el, el pueblo, en este, en este caso Bellavista. Así es, este, Ramiro. Eh, los, nuestros antepasados o nuestros familiares eh, que son más, con más años tienen muchas experiencias, muchas anécdotas, muchos cuentos, muchas historias. Pero lastimosamente nosotros o, o la gente más joven poca importancia le da. Ahora uh -huh. que tenemos la tecnología, apliquemos, eh, cojamos un celular y entrevistemos a nuestro abuelito, a un vecino, a una persona adulta, para que nos cuente sus historias, para que nos sus, para que nos dé sus cuentitos y eso hagamos quedar como parte de nuestra cultura. Eso se está perdiendo, eso está borrando la literatura popular y muy poco se ve, muy poco se escucha ahora. Y eso sería hermoso para, uh -huh. para cultivar, para tener de recuerdo incluso de la persona que nos contó y de lo que nos contó, o de su iniciativa de lo que él uh -huh. en su visión tenía, de, de su conocimiento ancestral. Definitivamente. Así es, eh, mi estimado Arcesio Torres. Bueno, qué bonito. Nos entretenemos mucho cuando hablamos de las historias de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y pues eh, nos ha ido ya el tiempo. Esperamos eh, contar nuevamente con otra historia de otro sector de nuestra provincia en el próximo programa. Queremos agradecerle muchísimo por habernos acompañado y pues eh, eh, a seguir trabajando, ¿no? Conservando lo nuestro, a seguir eh, defendiendo también lo nuestro y disfrutando de las cosas que las tenemos tan cerca y muchas veces... Eh, salimos a otros lados y, y gastamos tanta plata, pero nos olvidamos de lo que tenemos acá cerca. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Estamos ya terminando nuestro programa eh, de hoy con la presencia de nuestro amigo Arcesio Torres, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias. Este, bueno, gracias a usted, gracias a ti, Ramiro, gracias a ti, Leonardo, y gracias a quienes nos ven con, en este programa de escenario. Eh, mi, la invitación para que el próximo miércoles. Eh, nos vea y nos escuche, que estaremos hablando de la parroquia Santa Teresita. Muchas gracias, Darcesio. Bueno, a nuestro compañero Ramiro Narváez, también muchas gracias. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos con otro invitado acá en escenario para seguir compartiendo las vivencias e historias importantes de nuestra gente. Así que, mi estimado Ramiro, no nos queda más que agradecerles a nuestros eh, amigos que nos siguen noche a noche. Sí, una vez más, gracias por habernos acompañado. Les dejamos con nuestros eh, auspiciantes y mañana a las 18 horas con 30 minutos. Que la pasen muy bien. Un abrazo. Esto fue Escenario.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 Eugenia Espejo y nuestras sucursales en y Vallalamón, Intercom, el internet más rápido de toda la provincia